Buen día, en una charla previa eh, estuve reflexionando en voz alta eh, junto con ustedes espero o con algunos de ustedes sobre el, la aplicación del de, cultivo de la, de la calma mental y, del, y de la meditación analítica en el, en el trabajo con las emociones. Y ahí eh, un énfasis que hacía es que cuando tenemos eh, momentos difíciles, eh, críticos, en donde sentimos que eh, ciertos estados emocionales eh, una y otra vez eh, nos... Nos sobrepasan, empezamos a identificarlos como algo que es limitante para nosotros, para poder funcionar en nuestras relaciones, en nuestras actividades. A veces esos momentos extremos nos hacen voltear buscando opciones. Y dentro de las opciones que contemplamos, en ocasiones se aparece, en nuestra mente la posibilidad de, de practicar la meditación de aprender qué es la meditación a veces esto viene como una intuición en la que pensamos es que yo necesito algo que me ayude a, a comprender lo que estoy viviendo lo que está ocurriendo dentro de mí y como cada vez es eh, se escucha más aquí y allá acerca de las aplicaciones de distintos métodos para trabajar con la mente. Incluso ya en algunos eh, ámbitos en los que no se practicaba tradicionalmente la meditación. Ámbitos como las escuelas, los centros de trabajo, muchos espacios eh, de, la, de la vida cotidiana. Eh, se han ido eh, eh, generalizando o se ha ido siendo más eh, familiar ver eh, que el cultivo del, por ejemplo de la atención plena, el cultivo de la, de la presencia plena, distintos métodos para desarrollar la, la calma mental o, o la meditación que eh, orienta hacia nuestra mente, hacia actitudes más positivas, actitudes de, de conexión con otros. Quizá algunos de ustedes han escuchado y han practicado la práctica de, de Meta, o que es, eh, significa benevolencia o actitud benevolente, y distintas aplicaciones. Y platicábamos en esta charla previa y en otras... Eh, anteriormente, que eh, estos momentos en que buscamos opciones son, son realmente muy, muy valiosos, porque si revisamos eh, a lo largo de nuestra vida, no siempre asociamos una situación interna difícil, que, frente a la cual no necesariamente nos sentimos con la claridad o con la eh, con la comprensión suficiente para poder actuar, eh, solamente vamos reaccionando, reaccionando, reaccionando, y vamos creando y fortaleciendo hábitos eh, emocionales este, de mucha reactividad. Y no necesariamente eh, nos lleva a, a este pensamiento de querer buscar opciones. Así que eh, sí creo que es, un, es, es algo muy digno de apreciar que en un momento crítico, en un momento difícil, en lugar de sentir que todo está cerrado, que todo está, que no hay salida, que no hay opciones, nos atrevemos a primero a decir si hay opciones y segundo a buscar opciones que no dependen de algo externo que voy, una cosa nueva que voy a consumir. O que me va a reenganchar con toda esta idea de que si necesitas algo, mira, tú ve al mall o al, al supermercado y ahí lo vas a encontrar. Sino eh, que se nos ocurre pensar en una opción en la que queremos comunicarnos con nosotros mismos. Queremos estar en contacto con nosotros mismos, conversar con nosotros mismos. Y entonces tenemos esta... Esta inspiración, yo diría, o esta eh, afortunada idea de buscar eh, un conocimiento, un camino, un método que nos ayude a conocer nuestra propia mente y poder hacer algo al respecto con lo que nos está causando problemas. Y en este camino, eh, lo que más comúnmente encontramos porque hay una tremenda diversidad de métodos donde utilizamos la imaginación, donde utilizamos la repetición de frases, donde utilizamos ejercicios físicos, ejercicios eh, de relajación, ejercicios de respiración. Hay una gran, gran metodología ¿no? de repetición de, de ciertas frases que inducen un estado... Eh, un estado emocional en particular. Y dentro de toda esa diversidad de métodos, eh, uno que solemos encontrar es este del cultivo de la, de la atención plena. Y cuando empezamos a, a aprender el, el, la técnica, algo que han reportado muchos estudiantes, muchas estudiantes, es que en las, puede suceder que en las primeras sesiones uno puede llegar a un estado de, de quietud a medida que va comprendiendo cómo es la práctica y, cómo, y, y va tomando confianza de, de poder implementarla uno puede experimentar momentos de mucha tranquilidad sin embargo, cuando termina la sesión y uno retoma su actividad, a veces uno se siente mucho más irritable, más reactivo. Y eso nos toma por sorpresa, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo es que si yo puedo lograr una experiencia de, de, de serenidad, de que, de que mi mente se apacigua? Porque cuando yo retomo mis actividades, eh, estoy a veces mucho más irascible o sensible ante las cosas del entorno. Y hay otro tipo de, de eh, experiencias que surgen, por ejemplo, eh, hay ocasiones en que empezamos a practicar alguna de estas técnicas contemplativas o, o meditativas y descubrimos, ya sea dentro de, de la sesión donde se está haciendo el ejercicio o al salir de ella, de repente notamos que, cuando intentamos eh, interiorizarnos, eh, enfocarnos, digamos, poner el centro de nuestra atención hacia adentro, a nuestra propia mente, de repente sentimos que hay una proliferación de, de pensamientos, hay una especie de agitación. Y surgen emociones que, que nos sobresaltan, ¿no? Que nos, así porque pues se supone que con esta técnica lo que estamos tratando es de cultivar un, un estado mental este, más sereno, más ecuánime, ¿no? Y que entonces reporta, reportamos o reportan eh, que qué pasa, ¿no? Ahora que estoy haciendo esta, este ejercicio, resulta que yo siento que tengo mucho más discursividad que antes, tengo mucho más agitación que antes, entonces, ¿qué pasa, no? Y, en estas ocasiones pues lo que se suele reflexionar es que no es que eso no existiera antes, es que ahora estamos entrando en contacto con lo que con lo que está ahí con toda esa actividad así, esa ebullición de pensamientos, ideas, memorias, percepciones, toda esa actividad a la que ahora estamos prestándole atención. Y al poner allí el, enfoque, el foco de nuestra atención, entonces vemos con mucha claridad y con mucha eh, precisión qué es lo que está continuamente, en qué se está involucrando la mente. ¿no? Y sí llega a ser eso bastante impactante. Y así se van descubriendo a través de esta práctica aspectos que, o bien del lado de descubrir este tipo de experiencias de mira yo no necesito algo externo para aprender a, a apaciguar la mente a permitir que, que descanse que esté presente y normalmente la, la el estado de presencia mental va acompañado de otro de otra cualidad que es realmente experimentarla es, es muy energetiza mucho y es muy muy inspira muy alentador para poder cultivar este tipo de, de actividad contemplativa y es que la calma mental aporta claridad por sí misma si es que no se va por el lado de la somnolencia pero para eso también recibimos instrucciones. Entonces lo que hemos comentado es que junto con esta habilidad de ir desarrollando la capacidad de apaciguar la mente, de permitirle que, que repose, que permanezca asentada y estable y presente, conectada con, con este momento, instante a instante, relajada y al mismo tiempo sin distracción, todo esto que vamos paso por paso, cultivando en el, en el aspecto de la meditación de reposo, de karma mental, eh, es importante que vaya acompañado lo más eh, temprano posible de la meditación que llamamos o de la actitud eh, contemplativa de discernimiento. En ocasiones se le llama también meditación analítica o una, un enfoque analítico de, durante este trabajo con, de, de conocimiento de la mente. Y para esto tenemos también una serie de instrucciones muy particulares de, de cómo, cómo hacer en el contexto de una práctica de, de meditación o, o una una actividad contemplativa, cómo utilizar nuestra capacidad de discernimiento para trabajar con las emociones. Entonces, eh, lo que vamos a hacer, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión es precisamente este, cómo es que se aplica esta capacidad de, de investigar, de discernir, de observar, de conocer que es una capacidad, un proceso natural de la mente, ¿cómo es que en un contexto de, de trabajo con nuestras emociones aplicamos este aspecto, esta, esta área dentro de, el, eh, de la meditación, dentro de la contemplación? Entonces, el punto de partida que quiero para, para esto es eh, tener presente... Que, eh, pensar o analizar en este contexto específico no se refiere a la manera ordinaria de pensar en el sentido de que solamente seguimos los pensamientos tal como surgen y nos involucramos en ellos eh, sin tener eh, la mayoría de las veces ni siquiera estar conscientes de los pensamientos mismos, simplemente es el hábito de que surgen Ideas, nociones, creencias y nosotros solamente las. pues nos, nos vamos eh, involucrando con, con ellas. No es este tipo de, de, de pensar el que vamos a. el que se aplica en esta técnica de la meditación analítica. Eh, la, el tipo de pensamiento que estamos eh, aplicando aquí es, primero eh, estamos observando directamente la experiencia que surge a la mente. Esto quiere decir que para poder eh, tomar la propia actividad de la mente como un objeto de observación, ¿no? que ahí ya es súper interesante, ya no somos uno, con, el, con la actividad mental ya no estamos indiferenciados e incluso no conscientes sino aquí es exactamente al revés, nos hacemos conscientes de lo que está surgiendo entonces ya esto por sí solo es realmente un, un gran logro porque ya no estamos dando por hecho que lo que surge ya surgió como no sé <risa> hay un hay un poema muy hermoso de un poeta mexicano, José Gorostiza, que se llama. Es un poema, un poema muy, muy largo y muy hermoso, donde es así una profundísima y extensa reflexión de, sobre la muerte o no reflexión, sino una eh, creación y recreación de la experiencia, del de, de morir, desde, eh, es muy, muy profundo. Y hay un verso, una verso que dice, eh, sentimos que esto ocurre como la edad del fruto o la catástrofe. O sea, algo que por su propia naturaleza es así. Y a veces así experimentamos este, las emociones y los pensamientos como algo que ocurre como la edad, el fruto o la catástrofe. O sea, algo frente a lo cual no podemos hacer nada más que pues a veces tratar de, de reprimir, a veces pues no podemos más que dejarnos ir con esto y después ver cómo afrontamos las consecuencias, o a veces quererlos manipular, o en fin, tenemos distintas estrategias. Aquí la estrategia es número uno es darnos cuenta, y darnos cuenta con el cuidado de no juzgar, no, no estamos eh, poniendo un jurado, frente al cual surge un pensamiento y entonces emitimos una sentencia, juzgamos y emitimos una sentencia. Este, ah, perdón, el, el poema este, larguísimo sumo se llama eh, Muertes sin Fin, y es bellísimo, pero se me ha olvidado, pero ya, <ríe> si alguien quiere mirarlo. Este, así que aquí lo que estamos es ejerciendo un... Algo que es, un, es una sensación desde ese mero inicio de, de libertad. De libertad en el sentido de que no estamos como con el yugo de lo que surge y ya, ni modo, ¿no? Ya, ya me enfurecí, ya ni modo, ya pues empiezo a hablar furiosa y a golpear furiosa o a largarme y dejar a la otra persona ahí porque ya estoy furiosa, ¿no? Sino que estamos más sensibles, más conscientes, y si notamos, en esa misma actitud de hacernos más sensibles y más conscientes, hay mucho empoderamiento. Eh, hay una, una capacidad de poder permanecer frente a lo que surge, antes de inmediatamente tratar de pararlo o de aplastarlo o de acrecentarlo o de lo que sea. ¿no? Entonces... Eh, esta es una característica eh, particular de lo que estamos ejercitando con la actitud eh, de introspección meditativa eh, basada en, en el análisis, en el discernimiento. Ahora, muy temprano, ya al solo escuchar seguramente ustedes pueden anticipar que para poder eh, hacer esto, justamente lo que necesitamos es una atmósfera dentro de nosotros de, de, de cierta ecuanimidad, cierta base de estabilidad y de, de atención. Una base de, de estar presentes, presentes para lo que está surgiendo, que es exactamente lo que aporta este otro aspecto de la práctica meditativa del conocimiento de la mente. Así que, en pocas palabras, es que si logramos eh, llevar un desarrollo conjunto, alternado, de la práctica de la calma mental, de la presencia plena, que tiene esas características de aportar estabilidad a la mente, aportar serenidad, aportar también claridad por su mismo eh, estado de, de apaciguamiento y eh, combinarlo o alternarlo con esta eh, capacidad de observar lo, lo que surge en la mente. Y de, es una observación, decía yo, no de juicio, tampoco de, para reprimir, tampoco para especular sobre ella, como hacemos en, en un pensamiento, eh, digamos, no, no consciente, sino simplemente como impulsivo. Empezamos como a querer justificar o a querer abundar en argumentos de por qué, por qué no, etcétera, etcétera. Aquí este tipo de observación está mirando directamente la experiencia en el momento que está ocurriendo. Eso Es bastante, bastante empírico en ese sentido y no está elaborando más discursos sobre lo que está surgiendo en la mente, sobre ese estado emocional. Está observando cómo es ese estado emocional, cómo se expresa en el cuerpo nos expresa a, a qué está asociado, esa sensación está asociada a qué otro tipo de actividad mental, a, a pensamientos, a percepciones, a creencias, pero no, no discursivo, sino realmente muy, muy vivencial. Vamos a hacer un ejercicio de esto para que tengamos una, un sabor. Y así vamos. Entonces, cuando logramos eh, ir desarrollando de manera alternada eh, estos dos aspectos que... A mí me encanta esa, esa analogía que se hace en los, en los textos donde se explican las instrucciones. De es, es un ave y para emprender el vuelo necesita el ala, el, el, la calma mental, el, el, este aquietamiento. Sí, la habilidad de que la mente repose y se mantenga eh, presente, y el ala del de discernimiento o, la, o el análisis, y, y se van una a la otra apoyando. Cuando tenemos este otro aspecto de, del discernimiento, si surgen emociones que nos fuertes que nos, nos agitan o que nos hacen sentir abrumados o sentir como bloqueados, ahí tenemos entonces el momento para aplicar el discernimiento. Por eso es que cuando no estamos trabajando paralelamente este elemento de, de la práctica eh, contemplativa, la meditación, eh, por eso es que a veces cuando practicamos mm, solamente el lado de la atención plena, solemos pensar que los pensamientos, no solo pensar, sentir, que los pensamientos y las emociones son obstáculos para la meditación. Y no sé, pero creo que muchos hemos escuchado que alguien que está practicando dice es que se me hace muy difícil, yo realmente se me hace muy difícil porque tengo demasiadas, me surgen emociones muy fuertes y no sé qué hacer con ellas. Entonces es ahí donde vemos que es muy importante saber qué hacer con ellas, porque claro que van a surgir. De hecho no es que surja nada más en ese momento, es que hay en el continuo de nuestra mente, probablemente hay ya una familiarización con ese tipo de de respuestas o de reacciones emocionales. Lo que sucede es que ahora tenemos la mente en foco y cuando surgen nos espantan, ¿no? Y sí, sí son para eso. Pero bueno, entonces tenemos este elemento de la meditación o de la, este, sí, de la meditación de discernimiento que nos permite relacionarnos con estos eventos mentales no como si fuera una catástrofe, ni como algo que nos cae de allá, del cielo. Ni como la edad, de que, qué podemos hacer con la edad, pues ocurre ya, ¿no? Solo pues tenemos que aprender a sacarle ventaja, cada edad tiene sus propias ventajas. Entonces, eh, las, me, las emociones y los pensamientos también tienen una, una gran ventaja, y es que son... Eh, en, en, en, su, en su base eh, este, contienen una experiencia de vida que si nosotros sabemos relacionarnos con esto aportan mucha, mucha comprensión de cómo funciona la mente de cómo es que a través de estas formas de, de pensar, de sentir, de entender nuestros propios pensamientos y sentimientos. Nosotros podemos ir trabajando con emociones complicadas, con pensamientos recurrentes, complicados, y cómo a partir de, este, de esta comprensión y de esta eh, habilidad de poder hacernos conscientes de ellos, de poder eh, entender de, de qué están hechos, cómo funcionan, cómo van creando las experiencias que, que surgen en nuestra vida. Todo, toda esta habilidad de hacer esto con nuestra propia mente son lo que nos pone en las manos la capacidad de transformar nuestra, nuestra mente y transformar nuestra vida en aquellos aspectos que si no nos damos a la tarea de, de mirarlos de frente, de entenderlos y de hacer algo con eso, pues nos mantienen dentro de un cerco de limitaciones, que damos por hecho que pues ahí están y no hay nada que hacer, ¿no? Así que aquí estamos partiendo con de el, el planteamiento de que no es que estén ahí, y hay mucho que hacer, porque Junto con ese tipo de hábitos, hay muchas otras capacidades. Y también los seres humanos tenemos el, la experiencia como especie de descubrir salidas, opciones. Y así pues es lo que estamos aquí ejerciendo a partir de, ¿qué? de investigar qué nos aporta la eh, actividad, la, la actividad. Eh, contemplativa la meditación cuando tenemos situaciones eh, emocionales o aflictivas que, con las cuales sentimos que necesitamos eh, hacer algo. Entonces, vamos a, a hacer un ejercicio. Quiero invitarles a que hagamos un ejercicio muy corto para poder eh, ver de qué estamos hablando. Y en este ejercicio vamos a trabajar alternadamente con algunos momentos de meditación de reposo, de presencia plena, y otros momentos de meditación o, o eh, contemplación eh, analítica. Y así vamos a ir apoyando uno al otro. Entonces, para hacerlos, eh, vamos a tomar una postura que sea cómoda para nosotras. Para nosotros puede ser este, en una silla, en cualquier lugar a donde estés sentado. Y puede ser también en un cojín de meditación, si es que estás familiarizada con eso. Como sea que sea para ti cómodo sentarte. Y cuidamos también que la espalda esté eh, recta. Si ponemos la espalda recta pero no rígida, eh, muy rápidamente vamos a sentir que está apoyando una actitud como de presencia. Si, si ves la postura misma, expresa corporalmente una sensación de de estar presente y vamos a simplemente notar nuestra respiración y sentimos los movimientos del cuerpo al inhalar y al exhalar Y aquí no necesitamos eh, alterar la respiración. Dejamos que esté fluyendo tal como está. Lo único que estamos haciendo es sentirla. Al inhalar y al exhalar. Si sientes que te ayuda para centrar más tu atención, puedes poner tus manos sobre las rodillas o sobre tu regazo, como sientas que es más cómodo. También mira si te sientes mejor dejando tus ojos entreabiertos o cerrados. Manteniendo tu atención en la respiración, permite que la mente repose. Ahora siente la planta de tus pies, el empeine, siente los tobillos, la parte de interna y externa de las piernas pasando por las rodillas siente claramente las articulaciones de tus rodillas sientes también las articulaciones de tu cadera Y sientes también toda la parte baja del torso los glúteos la zona genital la parte baja de la columna todo el torso la espalda el frente, desde el vientre, va subiendo hasta todo el plexo solar, hasta tu cuello, claramente sientes esta parte de tu cuerpo, y extiendes la sensación a la palma de las manos, los dedos de las manos, el torso, la muñeca, la cara interior de tus brazos hasta la axila, la cara, cara exterior de tus brazos desde el torso de las manos, las muñecas, los codos, los hombros, hasta el cuello. Y sientes también la nuca, hasta arriba de la cabeza, la coronilla, la parte lateral de tu cabeza, lado izquierdo, derecho, las orejas. Y sientes claramente tu frente toda la zona alrededor de los ojos, los ojos, las sienes, los pómulos, la nariz, los orificios de la nariz, los músculos de la cara, las articulaciones maxilares, los labios, tu lengua. Y sintiendo así la presencia plena de tu cuerpo aquí, ahora, descansa un momento en esta sensación. y ahora toma un momento para recordar una situación reciente quizá en la que surgió en ti una emoción de enfado de antipatía o de hostilidad, una sensación de aversión ante algo o alguien frente a lo cual sueles reaccionar así, con enfado, y trata de conectar con este momento muy específico si te ayuda puedes imaginar el ver el lugar en el que ocurrió esto el momento en el que ocurrió o la persona o personas con la que sucedió y así conecta vívidamente con esta sensación de, de ira, de malestar, de enfado ahora en tu rostro si hay una sensación que puedes reconocer una forma de tensión o de sensación en tu cara o en tu cuerpo donde puedes sentir ese malestar esa agitación del enfado del enojo. Mira si ha alterado el gesto de tu cara. ¿Dónde se siente ese enfado, esa antipatía? En el estómago, en el cuello. Hay alguna agitación en tu cuerpo. Trata de simplemente reconocer. la sensación en el cuerpo no estamos juzgando ni tampoco nos estamos involucrando en, en la anécdota o en el, la historia de, de, de esta situación. Estamos conectando solamente con la experiencia de ira, de antipatía o de enfado. Así que miramos cómo se expresa en mi cuerpo esta emoción y ahora observa si al estar conectando con la sensación de tu cuerpo bajo la influencia de esta emoción ¿Qué ha pasado con la emoción misma? Simplemente nota. Se ha hecho más intensa. Ha cambiado. Se ha hecho más leve. Permanece igual. Se siente en un lado del cuerpo y en otro momento en otro lado. Observa si es algo fijo o algo cambiante. Y ahora ponemos atención específicamente a la, a la emoción misma, no a la sensación en el cuerpo, sino a la experiencia emocional, de antipatía, de enfado. Y nota si esta es una experiencia sólida es una experiencia concreta o es algo difuso qué es, ¿Es percepción Es pensamiento, es memoria, es anticipación de algo que aún no ocurre. Y si se te escapa la experiencia de enfado o antipatía al estarla observando, simplemente nota que cuando observas de qué está hecha, a veces es difícil que se sostenga. Si quito los pensamientos con los que va acompañada esta emoción y quito la sensación física puede seguir subsistiendo la emoción y se sostiene. Y vuelve ahora simplemente a sentir el cuerpo sentado. El movimiento del cuerpo al inhalar y al exhalar. Al inhalar, sabes perfectamente que estás inhalando. Al exhalar, sabes perfectamente, exhalando. Plenamente inhalando. Plenamente exhalando. Sin manipular la respiración, simplemente estamos conscientes de estar exhalando e inhalando. Y poco a poco regresamos y así hemos tenido una pequeña experiencia de cómo podemos relacionarnos con lo que surge en nuestra propia mente, con lo que cesa, de manera inteligente, en el sentido de que somos capaces de distinguir, de discernir lo que hay ahí, de que está compuesto, cómo es. Y así en esta investigación de vivencial, experiencial de la actividad de nuestra propia mente es que vamos conociendo cada vez más el terreno y junto con esta comprensión y este conocimiento vamos desarrollando habilidades para movernos en él y para reconfigurar lo que se cultiva dentro de ese terreno y que queremos cultivar y para empezar a ya no cultivar <ríe> lo que no queremos cosechar <ríe> y que no queremos que otros cosechen y claro este es un ejercicio de, de muy, muy básico pero también eh, que nos permite eh, realmente experimentar el potencial de poner en, un, en una misma... de conjuntar estas dos habilidades que no tienen nada ni de esotérico ni de extraño, sino más bien de poderoso estas dos capacidades de la mente, de conocerse a, a sí misma y de aprender a cultivar lo que es favorable para la propia vida, nuestra y de los demás, de los animales, del planeta, y para poder eh, ir soltando lo que no es apto ni favorable para la vida y pues esta metodología que es tremendamente rica que ha creado el ser humano para poder construirse y construir el mundo pues esta vida la hemos recibido de siglos y siglos y generaciones y generaciones de personas que han ido desarrollando todo este conocimiento y toda esta tecnología para el cultivo de una vida mental saludable, creativa, apta para el despertar, y está a nuestro alcance. Pues espero que haya sido útil.